Ahora te explicaré en qué consiste el análisis de datos. Primero que todo, es importante mencionar que el enfoque cuantitativo es aquel que utiliza la recolección de datos para probar supuestos o hipótesis planteadas previamente, con base en la medición numérica y el análisis estadístico de variables y cuenta con procedimientos estandarizados para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En el campo del desarrollo internacional, este tipo de enfoque o investigación cuantitativa a menudo se complementa con investigación cualitativa, que es aquella que utiliza métodos de investigación no estadísticos, o bien se combina con investigaciones cualitativas en enfoques de métodos mixtos. Sin embargo, ya que este curso se centra en la toma de decisiones basada en datos, concentraremos nuestra discusión sobre la formulación de la investigación cuantitativa. El análisis de datos nos sirve para conocer las relaciones existentes entre las variables de estudio, y para comprobar si nuestros supuestos de partida son verdaderos o falsos. Hay que tener mucho cuidado en la forma cómo se realiza el análisis para asegurarnos de que las conclusiones extraídas sean verdaderas y que no hayan cometido errores en el proceso. En este momento, no vamos a describir los diferentes métodos de análisis de datos. Pero, en el blog post 6 pasos para el buen análisis de datos, puedes encontrar una guía con los pasos necesarios para realizar un buen análisis de datos.